Abinader dice: A los que hablan de confinamiento, eso es imposible. ¡No! Claro que no, señora. El, el presidente Luis Abinader señaló hoy que es imposible volver al confinamiento como medida para enfrentar el auge de los casos del COVID-19. Asimismo, el mandatario indicó que se están tomando todo tipo de medidas a fin de mantener un equilibrio entre la salud y la economía. Aclaró que la mayoría de los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos dispuestos para casos de COVID han llegado por otros mares, pero no por el virus. El mandatario informó que el Gabinete de Salud determinó en el día de ayer una partida especial de 1.500 millones de pesos para medicinas y abastecer las farmacias del pueblo. En relación al retorno a clases, que ayer lo hablábamos aquí en este programa, pues Luis Abinader espera que mañana viernes se tenga una decisión al respecto a la presencialidad o no de la docencia, por otro lado sobre la llegada de turistas al país Abinader dio garantías de que son realizadas pruebas PCR al entrar y salir del país vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la república sí. vamos a dar señores los datos que hay actualmente en el país o sea, estamos ante una variante la Omicron que es la más contagiosa pero también la menos letal. No hay un solo caso reportado con la variante Omicron que haya fallecido en la República Dominicana. El 97% de los casos son casos leves y muchos asintomáticos. Las personas que están en las Ucis de COVID hoy, que tenemos, por cierto, mucho espacio en los hospitales públicos, y eh, estamos preparados para cualquier situación. Han llegado por otro tema que no es el COVID. Pero al llegar, al llegar con otra enfermedad, pues, le han hecho la prueba, tiene COVID y por eso han ido a las UCI. El Gabinete de Salud está todos los días reunido, evaluando las situaciones y tomando las decisiones adecuadas, como lo hemos hecho en estos eh, 16 meses que hemos tomado las decisiones correctas y por eso el país tiene una de las menores letalidad en el mundo a medida que ha aumentado el omicron y ha aumentado los contagios también han disminuido la letalidad y tenemos un 0.9 de letalidad uno de los menores del mundo el gabinete de salud reunido todos los días Ayer determinamos una partida especial de 1.500 millones para medicinas que con la distorsión y los problemas de logística han tenido problemas, como ustedes saben, en las farmacias privadas. Y también esas 1.500 son para las farmacias del pueblo, para tener los medicamentos contra también la influenza, la gripe y también, eh, por cierto, el Omicron donde estamos, tenemos, como dije, y estamos reforzando con esos 1.500 millones adicionales en una partida especial medicina. Al mismo tiempo, tenemos, no tenemos estrés hospitalario. Los hospitales están a un nivel de menos de un 30%, tanto camas, incluso mucho menor, tanto ventiladores como tanto UCI. Pero tenemos una reserva mayor también preparado Y en el caso que es lo que ha esta variante. Ahí, ahí está la palabra del presidente de la República. Nosotros lo dijimos aquí hace días: que el país no se va a cerrar por el COVID-19. Y aquí el presidente lo vuelve y lo reitera. Olvídense de que van a cerrar el país, que habían ni unos rumores, y que van a cerrar de nuevo por el COVID. No, el país no se va a cerrar eh, porque, como quiera, si, lo, si el presidente decía vamos a cerrarlo, lo iban a criticar como quiera. Así que déjense de eso. No es así, y qué es lo que él decía, o sea, él va a buscar una manera de que llevar, seguir llevando el protocolo y convivir con esto ya, con las medidas que se han tomado, que es la vacunación y las pruebas, la persona se el distanciamiento... Porque no puede arriesgar la economía de nuevo. Sabemos lo que bastante sucedió el año pasado y el antepasado uh -huh. y también los desempleos que hubieron. Entonces ahora la cosa se va mejorando poco a poco y no es conveniente que se cierre el país, la economía se caiga, la educación se embrome, como dicen por ahí coloquialmente. Entonces las medidas que él está tomando son bastante correctas porque siempre le hemos dicho un toque de queda. No va a evitar nada de eso. ¿Por qué? Porque el dominicano es la persona más cabezuda del mundo. El, hay gente que le han llevado presa cuando él toque de queda y pues, bien, salían como sin nada. Sí. como Y pues, volvían meterlo preso otra vez y como que le daba trepito, coloquialmente, como lo, ¿cómo se dice. Entonces, realmente no servía de nada. Porque la gente, pues, vamos a decir, oh, cierran a las tres un establecimiento vamos a decir, de, de diversión. Tú el mundo va a ir para que antes de la para antes de las tres o sea porque oh a las si tres cierran vamos a irnos a la una pues toda esa gente se van a ir a la una y se van a juntar demasiado porque saben que con un tiempo uh -huh. ahora cuando no hay un horario establecido las personas hacen como sus planes como que oh podemos ir a la hora que hay menos gente y así y está más disperso tanto uno de las personas y así que eso era lo que se veía mucho por eso muchos casos pasaron así y realmente es eh, como yo he visto muchos eh, doctores que han hablado que la variante omicron viene siendo como el fin del COVID, que es como que no va a dar todo el mundo, como te dio viruela, te dio el dengue, te dio chingungu, ya así te va a dar también eso, que es como ya para terminar y evitar eso. Tú ves que por eso todo el mundo tiene una gripe mala, y muchas de esas gripe mala no es gripe mala, puede ser esa variante, pero sí. que no lo sabemos, pero es que ya todo, no, no hay nadie que tú no oiga, que diga, Ay, yo tengo una gripe, tengo una fiebre, estoy mala la garganta, porque es a todos que nos va a dar, pero no es motivo por el cual hay que anda la gente. O sea, la gente puede que gripe más hablando de que no es una tosecita. Uh -huh. Y anda sin cuidarse y de que vamos juntando y cosas. Entonces Abinader lo que está dando las medidas que se estarán utilizando. Y realmente esa decisión para mí está correcta. Así es, así que se guayó Crazy Design con, su, con sus <risa> predicciones de que iban a cerrar el país, eh. Esta gente como que ahora es creciendo igual de mercado. crece igual de mercado, Design. El, el, el, el, adivina. pues Déjame hacer una predicción. Cresistradamos, eh, Miguel. Déjame una predicción. Los gigantes campeones este año. La uh. uh. <risa> <Una> predicción, <risa> Claro, te viene a <risa> <coge> conmigo <risa> también, <risa> ¿verdad? Eh, así es, señores. Eh, yo, tú sabes que desde el principio hemos estado hablando en esta semana de que uh -huh. no se puede cerrar el país porque hay mucha gente que cumplimos los métodos y ese tipo de cosas, claro. vacunaciones, entonces no merecemos que cierren el país. Si sí hay mucha gente que hay que poner medidas estrictas que se, que se cumplan. ¿Verdad? Para, para la gente que no se quiera vacunar que no quiere usar la mascarilla y ese tipo de cosas pero el, el cerrar el país no es una opción que, que tiene uh -huh. el presidente ahora mismo así que algo que obviamente veo mucha gente, no, que sí que lo van a cerrar no lo van a cerrar, esté tranquilo bueno, antes de seguir con el, con el tema, ¿verdad? Pues eh, ya para cerrar, para que nos pongan ahí, muchachos, como siempre, los puntos de vacunación en la provincia de Duarte. Desde esta semana, pues hemos estado informándoles a todo el público de este programa, pues los puntos de vacunación para aquellas personas, y ahí está también, gracias muchachos, eh, donde se toma la prueba PCR y antihigiénica, que está ahí en el, en el local de la, de la Provincial de Salud, que está ubicado en el Parque de los Mártires, frente en el... En la Avenida de los Mártires frente al Parquecito y Ahí están los puntos de vacunación, así que vaya a vacunarse. Lo que usted que no se quiso vacunar por estar de cabeza dura, pues vaya a vacunarse ya. Los que tienen su primera dosis ya vayan a tomarse la segunda. Y los que ya pues, se pusieron la segunda, pues ya uh -huh. es tiempo de tomarse la tercera. O sea, de, inye de inyectarse, de suministrarse la tercera dosis. Y como siempre, mascarilla, alcohol, lavado de las manos y distanciamiento social. Claro, yo tengo mis tres dosis. No, pero es como diseño, usar medidas que restringan y la gente se, vamos a decir obligada. tengan que, que por ejemplo, tuve cuando inició eso de la tarjeta de vacunación, que pusieron la medida de que tú no puedes entrar a X uh -huh. sitios si no la enseñas. Se ha, vamos a decir, lo han aflojado mucho, o sea, ya la gente ni asunto le está poniendo, o sea, ya pasó, vamos a decir, la moda de plastificar la, la, la tarjeta mm, de vacunación, sí, sí, por sí, decirlo. Sí. Ya eso no se está viendo ni en el Ya falso, la librería dejan ¿sí? de ganar cuatro, ya de por ganar eso, ya. dinero con eso, verdad. Siento que esa deberían retomarla de nuevo y ponerle más énfasis. Porque como decía, ya hay mucha gente diciendo, no, yo dame 500 y yo voy por ti porque yo la tengo para resolverlo. Si no tratar de que haya una ayuda y manejar eso, de que la gente tenga y sienta la necesidad que como dar con tu cédula que eso conforme a una identidad, que tú tienes que mostrar eso donde sea, no donde en tu monedero y que lamentablemente si no lo hace, no puede escribir, vamos a decir no puede entrar al supermercado, por, por decir algo que la gente o al colmado, cosas ¿Sí? donde la gente sí, mae, lo... porque es una buena estrategia, porque así tal vez salimos de todo esto Sí, momento. pero los mitos y la duda no van a dejar que eso pase. Hay mucha gente que no quiere morirse ahora y le tiene miedo a eso y, y siempre se van a ti inventando. A la fase que a la si que si sí yo que entonces es muy difícil que la gente entienda lo que está pasando con la vacuna porque tantas cosas y, y, y el nuevo orden mundial esa gente buscando eso eso tutoriales <risa> <risa> y como tú dijiste <risa> anteriormente oye me si no fuera por la vacuna está un daría mira no es el, fin, el final oh, ya tú sabes ya tú sabes con hace su vacuna señores